A las personas que me están viendo, mi nombre es Juan Pablo Puentes Vargas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal jurídico. El día de hoy quiero aclarar una duda muy frecuente entre los empresarios, emprendedores y las personas en general, y es, ¿es lo mismo el registro de cámara de comercio que el registro de mi marca? Muchas personas creen que sí, y cuando uno les pregunta, ¿y usted tiene registrado su marca? Y dice, sí, yo estoy registrado en Cámara de Comercio. Y resulta que no, son dos cosas muy diferentes. El registro de Cámara de Comercio es el registro mercantil. Y es el registro que toda persona que adelanta actividades comerciales, todo comerciante, tiene que hacer por ley. Es obligatorio. Mientras que el registro de marca no es obligatorio, es opcional aunque por supuesto es recomendable hacerlo, pero en principio no es obligatorio como si sí es el registro mercantil. En el registro mercantil, o sea, el que adelanto ante Cámara de Comercio, yo lo que registro es mi nombre como persona natural, si soy comerciante o persona natural, o el de mi organización, de mi eh, empresa, su razón social, entonces, empresa La Mejor SAS, o limitada o lo que sea y los nombres eh, o los establecimientos eh, de comercio que yo tenga sin embargo una diferencia muy importante que genera mucha confusión es que el hecho de que yo tenga registrado el nombre de mi empresa o de mis establecimientos de comercio no significa que yo voy a poder obtener el registro de marca con ese nombre porque porque las, que las personas a veces dicen, no, pero es que allá revisamos en Cámara de Comercio y me dijeron que no, no había ningún nombre igual, entonces la puedo registrar. Quiere decir que también puedo registrar mi marca. No, porque en Cámara de Comercio lo que se mira es la homonimia, es decir, se mira que no haya ninguna otra... Comercio, entre otra empresa o establecimiento de comercio con ese mismo nombre pero de manera idéntica es decir que si usted, su empresa su establecimiento tiene una letra diferente ya lo podría registrar en cambio en el registro de marca no solamente se mira que sea idéntico sino similitudes que pueden ser no solamente además en el nombre sino por ejemplo en el logo si, si es una marca con logo entonces muy importante el hecho de tener usted su registro en Cámara de Comercio, usted como comerciante y de su establecimiento de comercio, no significa que tiene registrado su marca y por tanto debe adelantar el registro de su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad ante la cual se registra las marcas en Colombia. De no hacerlo, pues usted corre el riesgo de perder su marca.